Miles de personas están en la búsqueda de sentirse bien. Nunca antes, como en nuestra época, ha existido el interés por la naturaleza y la salud. Y tú puedes ser parte de esta imparable tendencia. Fusion fue creada para ayudar a las personas a vivir una vida larga e intensa, una vida saludable. Todo lo que el ser humano necesita para una buena salud existe en la naturaleza, y gracias a los últimos avances de la ciencia, hoy se puede aprovechar en su máximo poder nutricional. Álvaro Zúñiga Benavides, el presidente fundador de Fusion, empresario de gran trayectoria en la industria de alimentos funcionales, creó un concepto único en el mundo, la fusión nutracéutica. Combinando los conocimientos de milenarias culturas asiáticas, andinas y amazónicas, con los últimos avances de la biotecnología, ha sido capaz de extraer alrededor de 1500 principios activos de alimentos naturales. Además, Álvaro Zúñiga, junto a su equipo científico, ha desarrollado una poderosa bioproteína que hoy es patente exclusiva de Fusion y la ha conjugado con otras patentes que reúnen más de 600 millones de dólares en investigación. Con todo esto, ha creado siete líneas de productos para que cualquier persona esté al tope de su potencial. El efecto Fusion multiplica tu bienestar. Los productos de Fusion mejoran tu salud de manera integral, promueven la regeneración celular, reducen el peso, incrementan el rendimiento deportivo, balancean la dinámica hormonal y la nutrición en la mujer, revierten los síntomas del paso de los años, ponen a la mente al 100% de su capacidad y los niños pueden alcanzar su potencial genético. Estos productos únicos son la base de un negocio que llevará a tu familia a donde estás soñando. Fusion te ofrece la oportunidad de obtener una franquicia master que viene acompañada con un poderoso sistema de trabajo simple y fácil de replicar. Tienes 15 formas de generar ingresos, bonos y utilidades. La convicción no tiene freno. En los últimos tres años, nuestra empresa ha superado todas las tendencias de crecimiento. Nada nos detiene. Los ingresos de nuestros empresarios han aumentado hasta el 650%. Este es el momento. En los próximos seis meses... Entraremos en una fase arrolladoramente expansiva. Tú puedes ser parte de nuestro éxito corporativo con tu propio negocio. Fusion es una comunidad de emprendedores, de gente que quiere dejar una hermosa huella en el mundo. Celebramos la vida, multiplicando el potencial de cada ser humano. Te ofrecemos la libertad que te permite mejorar tu vida y la de los tuyos. Fusion. El momento es ahora. Sé parte de Fusion en el momento correcto, en el momento cero. La libertad te espera. Con Fusion, mejoramos tu vida.